Bueno, buen día, tutón. Disculpes, no hablo catalán. entiendo bastante B y parlo una mitad, eh? pero no puedo preparar la charrada en catalán. Así que seguiré hablando en Riojano-Navarro. Eh, un placer estar aquí, encantado. Y bueno, pues una jornada muy interesante. Yo creo que es, el aforo así lo, lo demuestra. Sobre, sobre este año tan complicado, ¿no? No, no tenemos un, bastante con una pandemia <ríe> como para que viniera otra. Bien, vuelve, pues eh, os voy a contar. A ver cómo pasa esto. Así. Ah, vale, muy bien. Bueno, eh, en, el, en la ficha pone que soy consultor vitivinícola. Eh, no es verdad, porque solo soy vitícola. Lo del vino es a nivel de usuario. Y, y pone de La Rioja, y, pero bueno, voy a reivindicar mi origen navarro, yo soy de, de Navarra, de un pequeño pueblo llamado San Martín de Uns, muy típico de, de Garnacha, eh, con unos rosados que estáis invitados a, a descubrir. Y bueno, lo, lo digo porque mi relación con la viticultura ha estado ligada desde pequeño, ahí me veis con, con mi padre, y bueno, pues sigo... Tengo viñedo en el pueblo y lo cuido bueno, pues cuando tengo un hueco el fin de semana, ¿no? ya os imagináis. Pero bueno, la verdad es que esa parte de… siempre digo que lo primero que me siento es viticultor. Eh, me formé como ingeniero agrónomo y hace unos 14 años pues puse en marcha lo que es un pequeño proyecto de asesoría en viticultura que se llama Viticultura Viva, de ahí por eso decía lo de la especificidad del viñedo y bueno, pues con un equipo de ingenieros muy, muy, muy potente, digo, por la parte humana y profesional, eh, pues trabajamos en varias regiones y decimos que somos cuidadores de viñas, ¿no? que nos gusta más decir eso que, que asesores, consultores. Y aquí veis a Bárbara y a Nacho, ahora en campaña también está Maite, y bueno, pues hacemos un, un buen equipo que nos permite llegar a muchos sitios, ¿no? y el que yo esté aquí hoy, pues es gracias también a que están Bárbara y Nacho eh, cubriendo ¿no? la retaguardia. Bien, eh, me gustaba mucho cuando me comentó Joan la jornada, muchas gracias por la invitación, eh, que nos ha enseñado el 2020 y lo primero que vino a la cabeza fue algo así como esto. ¿no? Bueno, fue, pues algo, yo creo que ha quedado claro también con la charla de Joan y de Inma, pues un año muy duro y es, creo que lo compartimos todos y todas que estamos aquí. Y eh, para plantear la charla, porque pues, pues nos tocan experiencias por distintas zonas, y, pero voy a hablar de nuestra experiencia el año pasado en, en Rioja, porque fue pues, bueno, por muchas circunstancias bastante peculiar. Eh, aquí veis un mapa de, del Valle del Ebro, ¿no? el inicio aquí en, en la zona de Rioja y, y Navarra. Y bueno, pues ya veis eh, dónde está ya lo verde, no esta zona sería la zona de Álava en la que ya no hay viñedo, esto es la Sierra de Cantabria, y aquí empieza pues la zona de navarra más montañosa. Pero bueno, sin duda toda la zona del Valle del Ebro es una zona climáticamente sana, que con unas precipitaciones en torno a 500 litros, que bueno, pues es fácil cultivar el viñedo y hacerlo en ecológico también, a nivel general. ¿Qué es lo que ocurre? Me voy a centrar en dos localidades que son San Maniego y Logroño, eh, os las acerco un poquito más. Samaniego es una localidad que está en Río Jalavesa, justo, justo debajo de la Sierra de Cantabria. Estamos hablando ya de 700 litros de agua al año. Y Logroño, bueno, ya sabéis dónde está, pero pues una finca que está muy cerca de, de Logroño, que aquí, eh, de estos viñedos, no habrá más de 15, 20 kilómetros de distancia, pero la situación climatológica es muy, dif muy diferente. Nosotros trabajamos con, <coughs> eh, voy a poner el ejemplo, de dos bodegas ahí, cada bodega tiene un viñedo propio, en torno a unas 40 a 50 hectáreas, con circunstancias muy diversas y eh, con viñedos también de proveedores. El viñedo propio todo lo gestionemos en ecológico y los proveedores <coughs> la mayoría no. En, en Río Jalavesa los proveedores trabajan en producción integrada porque hay una normativa específica en País Vasco para producción integrada y en, y en La Rioja, provincia, no hay normativa específica de producción integrada, pero la gestión que hacemos o cómo aconsejamos a los viticultores viene a serlo así. ¿no? Muchas veces cuando hablamos de convencional, pues es un poco como que parece que se hace cualquier cosa, pero no es así. ¿no? Por la ley de uso sostenible de fitosanitarios ahora mismo pues, nos lleva a hacer un manejo mucho más consciente, que me ha gustado mucho, como ha dicho Inma, esa viticultura. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? La, lo que es, Esto es Rioja-La ¿no? es una… Zona preciosa, eh, llena de viñedo, eh, principalmente de Tempranillo y, en este caso, pues en la bodega con la que trabajamos, que es Bodega Sostatu de, de Samaniego, pues la mayoría del viñedo es un viñedo tradicional, en vaso, eh, de, de marco bueno más bien estrecho, estamos hablando de 220, 240 por, por 1,20 y, y, bueno, pues parcelas muy pequeñas, un micro microparcelario eh, intenso. Sin embargo, el viñedo de la bodega de Logroño, que es el viñedo que tiene bodegas LAN en, en, cerca de, de Logroño, pues estamos hablando también de un viñedo en vaso, pero en este caso es un viñedo más, más joven, aunque ya tiene prácticamente 40 años, pero es un viñedo a 2,80 por 1,20. Eh, bueno, no sé si lo apreciáis bien, pero estamos hablando de un suelo ya de cascajo junto al río, muy drenante. Es una... La situación es muy diferente, por eso lo quería comparar. Para que os hagáis una idea, estamos hablando en, en, en la zona alta de Río Jalavesa, en San Maniego una integral térmica de algo más de 1.400 grados día anuales y en Logroño de más de 1.600, o sea, prácticamente 200 grados días de diferencia que tiene una incidencia brutal en el desarrollo del ciclo, época de maduración, etcétera. Y esto también está, está acompañado por el tema de precipitación. La zona alta es prácticamente pues, más, más de 600 eh, litros, casi 700, algunos, bueno, año pasado bastante más, de media de los últimos años y en la zona de Logroño... Unos 500. O sea, que la, la situación de los dos viñedos es muy muy diversa. ¿vale? Nosotros en 2018 también tuvimos problemas de mildio. Bien, cierto es que llegaron más tarde y más o menos, bueno, pues estos éramos nosotros en 2018. La verdad es que íbamos por delante de casi todo y tanto en, en convencional, en, en integrada como en eco, pues no, sé, no, no tuvimos ningún problema y salimos en plan como un poco crecidos casi de, joder, oye, pues qué bien, ¿no? Los de San Maniego, hostia, pues hemos salvado todo, ¿no? En, en ECO no lleva muchos años y era un reto. Y luego llega 2019 y pues estos somos nosotros en 2019. No, no, el 2019 fue un año que no hicimos casi nada, o sea, casi no nos tiene ni que haber traba, pagado por trabajar, porque fue facilísimo, aquí también, ¿no? Entonces, claro, pues llegó el 2020 y, pues, bueno, como cada año nunca sabes qué va a pasar, este era el medio en 2020. decía yo, bueno, estaba ahí en plan. Ya veréis, ya, ¿no? Bueno, en broma. Y nosotros en 2020, ya lo he dicho, pues, pues hemos sufrido mucho. Nosotros, las bodegas, todos, ¿no? Nos gusta implicarnos mucho en el día a día de la bodega. Vale, ¿cuál es la realidad nuestra? En, en, en Rioja entre los dos principales problemas o entre hablando de oído y mildio, que yo creo que aquí también lo compartís. El oído sin duda es el principal problema. Nosotros estamos ahí con el oído siempre alerta, no se nos escapa, bueno, eh, casi nada. ¿no? Eh, ojo, el hongo, como bien sabéis, es un hongo ectoparásito, vive fuera de la planta. O sea, cuando, cuando si lo ves es porque está y si no lo ves es porque no está. Eh, para nosotros, con estos años de experiencia, el control que tenemos es, bueno, he puesto entre comillas sencillo, pero bueno, no, no, lo, no lo llevamos mal. Y, y en ecológico, sin limitaciones de aplicación de azufre y con la gama de azufres que hay hoy en día, o sea, ahora estamos nosotros aplicando azufre en polvo allí, eh, eh, sublimado, y, y, y entonces, no sé, vamos muy bien, ¿no? Es una cosa que es, es raro que tengamos problemas, al menos en nuestra experiencia de todos estos años. Todo lo contrario del mildew los problemas son muy puntuales, eh, desde luego que ya sabemos, ya ha quedado claro pues que, el, lo sabéis, no las condiciones de la primavera, es muy, es, eso, eso hace que nosotros yo creo que tengamos más confianza o… O, o, o más desconocimiento, claro, cuando hablamos con, con, con alguna de las bodegas que colaboramos en Galicia, que la parte fitosanitaria evidentemente, la gestionan ellos ahí directamente, no las puedes llevar tú a tantos kilómetros de distancia, claro, en Galicia es otra historia, o Chacolí, País Vasco. La, la, está claro que la diferencia con el oidio es que es el, el mildiu es un honguendo parásito. Aquí veis una foto que encontré por internet, cómo está saliendo ¿no? un filamento de mildiu de un estoma. Claro, eh, no, lo, no lo vemos, nosotros, o yo reconozco como técnico, como tenemos esa experiencia del oído, pues es como, bueno, no, no está, está bien, está sano, sí, pero eh, ya está trabajando long el on El seguimiento de control es más complejo ha quedado claro no con el tema de, de las condiciones y sin duda, para mí es ese... El, el, el reto para controlar en ecológico es muy difícil y hay una serie de limitaciones legales que, nos, que ya han quedado aquí claras que nos complican mucho. Bueno, pues este es el tablero de juego. Eh, ¿Qué es lo que ocurre también? Claro, a mí, yo realmente os alucino y os doy ¿no? me, me, os admiro el, el nivel de, de, de desarrollo de la agricultura ecológica en Penedes, ¿no? casi el 40%, ¿no? Has dicho, Joan. Es, es increíble. Eh, vuestro compromiso y, y la apuesta. Fijaos, Rioja, estamos hablando de un 3,5% de viticultura en eco. Yo que soy navarro, como os decía, tenemos más tradición en ecológico, pero andaremos en torno a un 8%, un poco más del doble de Rioja en toda la denominación. Tendremos unas 800 hectáreas respecto a las 10.000 que tiene Navarra, pero fijaos, Rioja, que son 2.300 hectáreas de 65.000, ¿no? Sabéis que es muy grande aquello, pero es una cantidad pequeñísima. Bueno, hay muchas reflexiones para hacer este respecto que no vienen al caso ahora. Nosotros eh, en Rioja trabajamos con cuatro bodegas que están localizadas en la zona de Rioja Laves y Rioja Alta y entre las cuatro sumarán unas 250 hectáreas de viñedo propio y, y todas están ahora en eco. O sea, que yo creo que dentro, o sea, casi pues el 10% de ese viñedo ecológico de La Rioja tenemos la, la, la oportunidad de gestionarlo y de aprender con él. Claro, yo creo que ahí también tenemos menos red, como decíais vosotros, ¿no? Y eso pues no ayuda en un año tan, tan difícil. Y, y, y compartir experiencias y preguntar a los vecinos, a, a las ADVs o a, a, a la consejería allí. Bueno, esta es nuestra realidad. Fijaos, en la zona de San Maniego, he puesto lo que son los meses de abril, mayo y junio, pues por los más conflictivos en, en la primavera, en la zona de, de arriba, cerca de la Sierra de Cantabria, eh, la situación pues fue la, la que muy parecida aquí, lo que sabéis. ¿no? Eh, la integral térmica a primeros de junio estaba disparada porque había habido una serie de, de, de días muy potentes de acumulación de calor. Nosotros hacemos una gráfica que os muestro aquí en medio, que es separar, las curvas de integral térmica y de precipitación en pastillas como de 10 días para poder analizar un mes como en tres bloques, de un vistazo, por ver dónde están pasando las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que la, los últimos 10 días de abril o los 10 primeros de mayo, la diferencia de la integral térmica de 2020 respecto a los últimos siete años era una pasada. O sea, estaba viendo unas condiciones de temperatura muy, muy potentes respecto a la media que se mantuvieron después, no, también ya lo veis aquí, a final de mayo Y unido eh, a unas precipitaciones, fijaros, pues que ya ahí por final de julio estamos pues, eh, casi con seis, más de 650 litros, que es más de la media de los últimos años de esa zona. O sea, que está claro que la situación se estaba complicando y, bueno, yo he puesto aquí en broma, estas son las esporas del mildio, en plan, bueno, este año es el nuestro, ¿no? Eh, esto va a ir bien. Y… Eh, Tendrían que haber saltado todas las alertas. A mí me encanta, ayer estuvimos hablando con Joan, dice, yo ya dije desde aquí que había que tratar sin ver manchas porque el año tal y cual, ¿no? Y es, es lo que habéis comentado. Yo ahí os reconozco que nosotros fuimos, bueno, no sé, más confiados o más conservadores o, o hemos tenido menos experiencias malas hablando de eco en este sentido porque estuvimos esperando un poco a, bueno, espera, a ver las manchas, eh, no hay, sí hay. En Rioja tenemos una cosa muy buena que es, desde hace 47 años, este año 48, se convocan los premios Mildew eh, Todas esas fotos de todos estos viticultores y viticultoras que ha puesto Joan, por cierto, que estaban sonrientes enseñando la, la foto, yo dirían, joder, podría haber puesto cara más. No, pues eh, eh, eh, el gobierno de la Rioja premia con 500 euros al viticultor que, que encuentra la primera mancha de la, de la región. Y con otros, no sé, son otros nueve o diez premios de 200 o de 150 euros, no recuerdo bien, a los otros diez pueblos que… Entonces, bueno, pues es ese, ese sistema que has dicho Joan de alerta de que todos vosotros y vosotras sois los ojos de, de, del control de esta plaga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí nosotros, en el boletín que, que emite la Consejería de, de Agricultura… En el del 5 de mayo ya dice que el día 3, no sé si lo podéis ver, bueno, os lo cuento yo, el día 3 de mayo se han detectado las primeras manchas en hoja, que es eh, la aparición más temprana en La Rioja desde que se habían instaurado los premios Mildio hacía 47 años. Claro, Eso ya te tiene que hacer… Entonces, nosotros es verdad que ahí ya pues casi nos caemos de la higuera y bueno, vamos a, a actuar… Y, bueno, luego os diré cuál creo que puede ser nuestra reflexión en ese sentido. Pero ese fue un poco el, el momento, ¿no? Final de abril, primeros de mayo. Y por eso os decía, nuestra estrategia fue un poco pues, más clásica, más conservadora. Eh, no, no actuar hasta no ver, esperar esas manchas de aceite y más o menos empezamos a tratar o a recomendar tratar en convencional y en eco a la vez. Claro, esto en la zona de mucha presión, no fue acertado, o hablando claro, fue equivocado, nosotros nos equivocamos. Pero en la zona de menos presión, sí, o los resultados nos han demostrado que sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que las experiencias, ¿no? De lo que nos ha enseñado este 2020. Estos son los daños que, todos tenemos miles de fotos de estas del año pasado, pero bueno, claro, pues cuando Nacho ha encontrado este pampano en una viña... Y, y lo del Sarmiento también, ¿qué será? Pues Mildio en el Sarmiento, ¿no? Algo como, joder, pero si es que es que así. Bueno, ya sabéis qué tipo de, de, de daños estábamos teniendo y, y la presión que teníamos. <ríe> ¿Qué es lo que ocurre en esta zona de mucha presión alta de Samaniego, en Río Jalavesa, con estas condiciones climáticas de esa primavera? Bueno, al menos en la zona nos dicen que puede ser el ataque más fuerte de los últimos 40 años, porque hay quien recordaba que el año 70 y algo y tal y cual, que ya 40 ya es mucho, ¿no? Que tenemos ese tipo de viñedos, que también teníamos las dificultades para entrar por la lluvia, por el barro, etcétera, Que está muy instaurada en la zona una práctica que se ha comentado también ahí de, de los primeros tratamientos pasar una fila incluso de cada tres, una sí, dos no, luego una sí, una no… Claro, esos marcos tan estrechos, eh, hay poco sitio para girar, los viñedos son pequeños. Bueno, es, eso es como que se hace así o siempre se ha hecho así, claro, siempre se ha hecho así, pero no hacíamos eco, eco hacíamos convencional, no eh, había estas condiciones. Luego, otra cosa que nos sucede, que que, que es que casi todo es tempranillo. Entonces… Bueno, eh, yo como navarro tengo mucha experiencia en la garnacha y es más sensible al mildio que el tempranillo y el, y el tempranillo más al oído que la garnacha. Pero, joder, yo no sé si es las circunstancias concretas de este año o, o no, el ciclo, cómo iba todo, que se dio la tormenta perfecta porque el tempranillo estaba eh, arrasado. Y luego nosotros pues, no, no hemos tenido suficiente experiencia o al menos no tenemos de momento con los modelos predictivos de enfermedades que te dan estaciones climáticas que sí que tenemos en las fincas, bueno, o, o ayer comentaba Xavi ¿no? que hay tanta información que a veces eh, te cuesta parar a analizarla, ¿no? Y bueno, pues eso también hay que reflexionar. Y luego hay una cosa que sucedió que, que para nosotros fue desde luego clave, que es que o sea, nosotros en esa primavera, en, en esa zona caen tres granizadas. Eh, no todas en el mismo sitio, sí en el mismo entorno, pero bueno, de cierta violencia. Hay, en concreto hay una que es el 16 de junio, que es muy bestia, y, y bueno, para nosotros, ahora lo vais a ver, pero de donde cayó ese granizo, perdimos todo. Eh, es, el 100% de eco y, y un porcentaje altísimo convencional. O sea, el, el, el pillarle a la planta en un desarrollo vegetativo tan potente, eh, caer el granizo, pararse la planta e intentar generar un nuevo crecimiento, eh, todo ese tejido joven, fresco, ¿no? por decirlo así, el hongo, bueno, pues se lo merendó. A nosotros eso nos, nos machacó. Fijaos, aquí, no sé si, si lo vais a ver bien, esto es eh, una viña en vaso tradicional de allí y, eh, bueno, eh, estos racimos están bien o bastante bien y estos están todos perdidos. Esta es la calle por la que se pasaba y la otra por la que no. Eh, aquí tenéis eh, a Bárbara, nuestra compañera, le, le chiflan poner papeles hidrosensibles, lo ha dicho Raúl en la presentación, creo que es muy acertado, tenemos que meternos en la cabeza, utilizar este tipo de de dispositivos tan sencillos y tan baratos para controlar el rigor y la calidad de nuestros tratamientos, fijaos la diferencia entre los papeles que están en la calle por la que no pasaba el atomizador y la que sí. No era un twister, porque eso ya se ha visto que hace virguerías. Bueno, es decir, ese, ese punto de pasar por unas filas y unas no, no, no puede ser. En ECO no puede ser y un año así es, es, es impensable. Luego también es verdad que hay que ver cuántos días de más te cuesta tratar, pero bueno, hay que, si quieres salvar, hay que actuar por todas las calles o, o, o, o garantizar que se moje bien y tenemos que poner papeles para eso. Este año vamos a ser los reyes de los papeles, aunque este año no harán falta, pero en eso hemos aprendido mucho. Este es el daño del granizo de, que os he comentado, claro, ya veis qué nivel de impacto, entonces, bueno, pues lo he dicho, ¿no? eh, brutal. Y esta es la zona en la que eh, pues, no granizó, estábamos tratando en eco, pasamos más o menos así y bueno, no, o sea, eh, hubo algún daño, pero no de la intensidad. de, O sea, que un poco pudimos ver en poco terreno muchas situaciones y replantearnos muchas cosas. Entonces, bueno. ¿Cuáles son los aspectos positivos de esa zona? Que coinciden con cosas que haya comentado también antes Joan. Pues que hay, la mayoría son explotaciones familiares, de un tamaño mediano, pequeño. Puede haber gente que tenga 7 hectáreas, puede haber gente que tenga 15 o puede haber gente que tenga 25. Sería ya mucho. Y, y la capacidad de reacción es, es brutal. Y eh, de reacción, de implicación, de, de, de, bueno, de no dormir, no de todo. Pero es o sea, eres muy rápido, muy ágil para... Luego también nosotros allí, el tempranillo en esa zona, eh, con esas condiciones climáticas, eh, tenemos que hacer siempre una espergura muy bien hecha, pero es una práctica habitual de el desniete. O sea, se desnieta de forma habitual, principalmente los vasos, pero es, es la, la práctica que hacemos. Entonces, eso sí que consigue una aireación, una porosidad para, para el tratamiento, para el aire y así. Luego, a, a, a sumar, y pongo ahí una concienciación del no laboreo, que sí que es un poco más específica del de trabajo que hemos hecho nosotros, en este caso con esta bodega o con gente de la zona. No, no es lo habitual, pasa lo que ha dicho un poco Joan. El viticultor está acostumbrado más a, a laborear todo y había ahí esa especie de… ¡Joder, tendré que labrar! No. Y nosotros aquí, como llevamos varios años trabajando con, con la bodega, sí que hay ya determinados viñedos con cubierta vegetal, porque estábamos quitando vigor. O sea, ahí había como una especie de... Bueno, eh, relación de amistad o de cordialidad con la cubierta, que muchas veces es casi un aspecto más emocional o, o estético que otra cosa. Entonces, eso no nos costó el conseguir, porque era clave no mover el suelo. Tienes toda la razón, aunque las viñas estaban, que parecía que hay una selva, la mano. Y luego sí que es verdad que eh, otras variedades, y aquí destacaríamos principalmente el graciano, pues no bueno, se vieron casi afectadas. O sea, que sí que es verdad que en esos momentos del ciclo y después, una, una cosa positiva que nos pareció, dadas estas circunstancias de la zona, es que teníamos mucha capacidad de hacer más operaciones en verde. O sea, que nosotros decimos, joder, eh, la, la zona es una zona prestigiosa de la, dentro de la DO, la uva se paga bien, las bodegas, eh, bueno, ahora con el COVID todo estamos pasándolo mal, pero están bien, entonces hay ganas y hay, hay capacidad de, ¿qué hay que hacer? Y entonces nosotros dijimos, pues, lo que hay que hacer es deshojar, vamos a deshojar, para airear mejor. Y claro, do, ¿cómo deshojamos el tempranillo? Para intentar, pues, eh, a, cuando ha puesto mal luego, luego vino la sequía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a deshojar por la cara del sol de la mañana, para que sea eh, la cara del sol de la tarde, Tenemos que, que es que luego viene julio y luego viene agosto, que es muy riguroso. ¿Y, ¿Y por qué lo he puesto con interrogante? Pues porque para nosotros fue una sorpresa mayúscula, un disgusto, pero, por otra parte, confirmó algo que habíamos intuido en 2018, que fue que en las viñas que comenzamos a deshojar, en cuestión de días, el, el, el ataque de mildiu larvao fue brutal. Nada que ver con las que no habíamos deshojado. O sea, algo... Que no, bueno, nosotros, y pues Joan lo hablamos el año pasado en la campaña, eh, enseguida pues, avisamos rápido, oye, no, no toquéis nada. Y yo pues lo puse en el Twitter y no sé qué, y pues monté una polémica allí con los de eh, La Rioja, que sí sí, que sí no. Porque había muchos puntos de vista, ¿no? Y si es bueno, bueno, pues a nosotros no nos ha funcionado bien, al menos… En Tempranillo, en esas circunstancias en las que estábamos deshojando a partir de tamaño de, de, de grano guisante, con unas condiciones climáticas muy… ¿Cuál es la razón? Pues no lo sé, tenemos unas ideas que si queréis luego las compartimos, pero no lo sabemos del todo. Pero que no funcionó, está claro. Entonces, lo que parecía que iba a ser para bien… Eh, estaba siendo un, un desastre y eso lo compartimos con más gente de la zona que le estaba pasando lo mismo y bueno, ayer mismo también se compartió aquí en una mesa. Entonces, bueno, es una reflexión sobre si el, eh, esta operación del deshojado en ese momento. ¿no? Entonces, sí que, sí que le dimos muchas vueltas. ¿Qué, ¿Qué pasaba con el Graciano? Que lo he comentado antes. El Graciano, como es muy sensible al golpe de sol, el Graciano en, en verano se te solea mucho, y sanitariamente no, no suele dar muchos problemas, por ejemplo, no se desnieta. Entonces, estaba más frondoso. Entonces, teníamos viñas eh, o sea, con rincles de tempranillo y a partir de aquí la de Graciano y el tempranillo podía tener un 80% de daño de mildio y el Graciano no llegaba al 10. Entonces, también nos reforzaba, claro, también el ciclo era otro, pero esa frondosidad en ese momento pues no sé, es, parece un contrasentido, pero yo lo tengo que exponer aquí, al menos así nos pasó ahí. Tema de tratamientos fitosanitarios, por ir avanzando para no… Bueno, nosotros en convencional no hemos tenido problemas relevantes, yo creo que tenemos, como se ha dicho, muchas opciones, hay que tener en cuenta algunas cosas, sin duda, hay que… que cada vez, bueno, pues se nos exige más, pero creo que las opciones son grandes. Cobre en ecológico… Y ya se ha dicho, es que no, no hay otra alternativa. Lo que sí que hicimos fue probar y aprender y preguntar, y antes lo hemos estado tomando un café y aquí con lo del boxer que ha dicho el compañero, pues todas las formulaciones de cobre que están en el mercado y toda la información que había disponible sobre la cómo actúa el caldo bordelés, cómo actúa el hidróxido cúprico, cómo actúa el óxido cuproso, cómo actúa el oxicloro de cobre. Y fuimos metiendo todo. Y llegó un momento en que metíamos mezclado. Pues mete un 25% de hidróxido cúprico para hacer un efecto choque y mete óxido cuposo para que tenga más persistencia. Y no metamos de momento cicloro por si llueve, porque no paraba de llover, como aquí, que se lavará más. Y no sé. O sea, luego decía Joan, es verdad, ¿no? Un compañero nos dijo el año pasado, pero si todo es cobre. Bueno, joder, pero no es, no, no es igual. Sí que apostamos también siempre por coger productos de calidad contrastada. O sea, todos hemos visto cobres muy baratos que se han quedado en el tanque y tal. Eso yo creo que también es un tema fundamental. Hubo una bodega que en 2018 había probado pues, con gluconatos de cobre, con lecitina de soja, algún otro producto, y que dijo, voy a, voy a ver qué pasa. Bueno, pues para el segundo tratamiento ya vio lo que pasaba, que es lo que se ha comentado antes sobre combinar en todo caso. ¿no? Entonces, bueno, eh, sin duda eh, poder sustituir no, no puede ser. Y yo, para mí, otro aspecto totalmente complicado y que cuando estaba preparando la charla no sabía cómo deciroslo, pero luego pensé, pues lo tengo que decir, es, como bien sabéis, tenemos una limitación de dosis, eh, eh, por el tema por la Unión Europea de 4 kilos por este año, modulables a, a 28 kilos en 7 años. Ojo, que ya oímos el año pasado alguna voz de, no, no, que en España, España va a tomar la decisión de que no se puedan modular. Bueno, pues yo decía, pues apaga y vámonos. Y ya te acuerdas una mañana, que no sé, hasta las 7 de la mañana le molesté a Joan, porque estaba, pero esto no puede ser verdad y efectivamente no es cierto y está ese margen de esos 28. Vale, hasta ahí bien, pero yo, bueno, no sé vosotros y, y aquí tengo que decir la verdad, es para mí es imposible, y lo he puesto entre comillas porque no sé si alguien es posible, cumplir las especificaciones de etiquetado de los productos con cobre ante una estrategia que hay que llevar en un año como 2020. O sea, eh, es decir, la dosis por hectárea, el número de aplicaciones autorizadas, eh, ¿no lo puedes cumplir? O bueno, nosotros no sabemos, si alguien sabe, nos lo cuenta, cómo hacerlo para ser, eh, cumplir los requisitos que marcan las etiquetas y, y, y hacer todo como legalmente habría que hacer. No podemos, o sea, yo no sé cómo se hace. Y ya no me meto en el plazo de reentrada que lo he puesto ahí, que ya, bueno, esa ya es otra locura. Pero, o sea, productos con una aplicación al año, ¿vale? Y, y la siguiente qué hago, eh, pues otro caldo bordelés, si no hay... Caldo bordeleses con cuatro aplicaciones al año, pero máximo un kilo por hectárea. Joder, luego nosotros en las bodegas, yo nunca he querido, y, y, y con Nacho y Bárbara estamos muy alineados, en, bueno, pues, eh, coge eh, abono, c que es cobre, échalo, no lo apuntes, no nos parece bien. Y, por supuesto, nunca hemos hecho… No, pues coge otra cosa y no lo apuntes que sea convencional. No, o sea, si eres eco, eres eco. Bueno, además, porque si en algún sitio corres riesgos de que detecte todo, es en, la, en los fitos. O sea, que hay que ser honesto en eso. Pero nosotros, hablando eso honestamente, no podemos cumplir lo que ponen las etiquetas ante un año así. Y ya está. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues, pues luego hay que rellenar un cuaderno. <risa> en fin. Eh, el tema de los productos en convencional, por ejemplo, el tema del frac, o sea, que ya es otra cosa añadida, por supuesto, en la que tenemos que estar formados. Claro, sorpresa que nos llevamos, resulta que hay un código frac que es el número 40, que son las aminas de ácido carboxílico, que yo esto no sabía casi nada hasta el otro día, y que hay varios productos que en principio actúan, tú los ves en las recomendaciones de los fitos, como el dimetomorfo, el hiprobalicar, el valifenalato o la mandipropanía, que tienen incluso distinto modo de acción entre penetrante, sistémico y tal, pero que su código FRAC es el mismo, es decir, el punto de acción sobre la planta es igual. O sea, que estaría, estaría corres el riesgo de que te generen resistencias del mismo modo, porque están atacándole… O sea, que el tema de lo convencional es cierto que hay un abanico amplísimo, pero… Claro, eh, lo ha dicho eh, aquí la persona de Sarabia, el, el caldo bordelés o el cobre que se desarrolla eh, después de la entrada del en Burdeos en 1880 y algo por, por unos franceses, todavía no ha generado ni una resistencia. Hay un debate muy potente, pero eh, en el ecosostenible wine de, do, de hace poco, del 2018, eh, se, se ponía en cuestión su acumulación en los suelos de, base, de, de pH básico, como son los nuestros. Bueno, pues no sé, yo creo que un producto que lleva 150 años y no ha generado ninguna resistencia, pues, pues, pues no sé, es que tampoco tenemos más alternativas. ¿no? Y, y, y lo convencional tampoco es una panacea, hay que tener mucha información y la, el tema de resistencias es de mucho cuidado. Este es un ensayo que publicó aquí en el Cosostenible Wine de Villafranca del Penedés en 2017 2018, que si no recuerdo mal lo hizo Yuji Giral sobre alternativas biológicas para el control de oidio, mildio y botritis en, en viña, con una serie de productos que tenían que ver con bacilos y otra serie de preparados, y bueno, pues la, eso pues confirmó lo que sabemos es que la eh, eficacia de esos productos fue eh, nula respecto al cobre. Y lo, y lo mismo, pues eh, la, tanto en racimos como en hojas, o sea que nos quedó claro eh, la, la alternativa que hay solamente de, de cobre. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo cuadras el puzzle? Por ir terminando, esta es nuestra experiencia en esa zona, en, en verde es amaniego, en naranja es, es logroño, entre 2017 y 2020, es decir, 2017 un año que podemos considerar normal, 2018 un año húmedo, 19 seco y 2020 hemos puesto muy, muy húmedo porque no cabían más adjetivos, pero es los tratamientos en convencional eh, hablando de antimilde, fijaos, pues eh, 3 contra 2, 5 contra 4, en el 2018 2, 2, 8, 7, bueno, entran dentro de, de lo que es lo... En, en ecológico, pues ya el 2017 4 contra 3, es decir, uno más que en convencional, bueno, bien. En el 18, la verdad es que es lo que os decía, no sé por qué, si acertó, acertamos todo o nos ayudó uno más que en convencional, fuimos muy bien. El 19, casi nada, en ningún lado. Pero, por ejemplo, aquí nosotros en la zona alta hemos hecho 11 aplicaciones con el producto con el cobre y en la baja 7. ¿no? En la baja, pues todo fue muy, mucho mejor. Ya habéis visto que es otro viñedo. Entonces, claro, esta es la realidad nuestra de los últimos cuatro años y esta es las dosis reales que se han acumulado de cobre por hectárea en los tratamientos que hemos hecho esos cuatro años. O sea, fijaos, voy a hablar de o sea, 2017 2.3 2.6 kilos de cobre por hectárea 2018 4.3 con no ahí en San Maniego estaríamos ya en el límite de la acumulación anual bueno pues ya está eh, 2019 casi nada pero 2020 este es dato real esto es lo al menos nosotros no hemos sabido hacerlo de otra manera casi 10 kilos en, en esa zona alta. Con lo, con lo que en los últimos cuatro años nosotros en San Maniego hemos acumulado 17 kilos por hectárea de cobre. O sea, nos quedan 11 kilos para meter en los próximos tres años, ¿no? Claro, si vienen tranquilos no va a pasar nada, pero como venga otro de este, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esto es nuestra experiencia. Eh, ¿Qué nos ha enseñado el 2020? En eco, hablando de ecológico, ¿no? que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos y el, y el reto. Bueno, es, ya se ha dicho, pero no hay que olvidar. O sea, este tema es fundamental. Boquillas, presión, bomba, etc. Eh, Reforzando lo de Joan, si hay condiciones, ni manchas ni puñetas. Hay que tratar a saco y venga, hay que prever que, que se puede liar. Por todas las calles desde el principio o… Con papeles hidrosensibles que garanticen que el tratamiento, ¿no? Si vuestro atomizador es tan bueno como el que hemos visto ahí, o tenéis unos alerones, o es un pulpo que. Bueno, pues cada uno lo sabe, ¿no? Pero hay que mojar todo, todo, todo, está claro. Eh, nosotros hemos aprendido que hay que eh, eso, aprender a combinar los cobres y, y ir a dosis altas. Al menos eso ha sido la experiencia. Con el azufre, pues, es, es, es, sin duda es nuestra experiencia. Eh, sabemos más vamos ahora con sublimado, luego con micronizado, hacemos con mojables, a los mojables tienen resina, si hace mucho calor ahora tienes con protector solar, si la cosa está complicada, está el susfosidante que lleva permanganato como aditivo. Bueno, oye, los azufres no los manejamos mal, pues en, en los cobres tenemos un reto. Claro, ¿quién nos puede enseñar algo en una zona muy complicada como pues Chacolí o, o Galicia sobre la gestión en ecológico en buen cobre? Pues muy poca gente. Porque hay muy poca gente, realmente, claro, hay que tener mucho valor o ser muy consciente, no sé cuál de las dos, para con 1.000, 1.200 o 1.500 litros al año hacer ecológico. Hay quien no hace, también arriesgando una serie de cosechas y tal. El otro día estuve yo en Galicia, pues hay unas, unos chicos en ecológico, ellos dicen que cuando empiezan a ver manchas, cogen a una o dos personas y les ponen por la viña, pasando a tirar todas las hojas que vean con manchas. Y me decía Diego, yo… Si eso me cuesta 2.000 euros al mes, tirar todas las hojas que hay de Mildiu en mi explotación, es mucho menos dinero del que me estoy arriesgando. Y bueno, yo me, digo, pues oye, pues igual habrá que pensar en esto. Parece una locura, ¿no? Pero como un tío tirando hojas? Bueno, pues no lo sé. A ellos les funcionaba en el Ribeiro con más de mil litros y están en eco. Pero bueno, yo creo que aquí nos queda mucho por… Luego, nosotros, sin duda, o sea, yo lo tengo ahora clarísimo, no vamos a tocar… Una, una viña, ¿no? un desoje eh, en esa época buscando aireación porque hemos visto que, que nos va peor. Al menos en el tempranillo es así. Y, y me hubiera encantado que este año pues nosotros hubiéramos podido impulsar o desde la consejería, el juez. el año muy complejo, Lo que ha, cuando ha dicho Inma, hicimos no sé cuántos ensayos en 2018, pues haber puesto en marcha un montón de ensayos que, porque nosotros no hemos tenido la capacidad de llegar a un nivel ¿no? de, de finura, de, de repeticiones, de análisis de datos, evidentemente no podemos, pero bueno, yo a nivel práctico no, no vamos a hacer deshojado. Se, tenemos que seguir aprendiendo de los modelos predictivos, sin duda. Eh, creo que Estefan nos va a contar cosas muy interesantes ahora. Eh, el no laboreo está claro y eso tiene que, nos tenemos que concienciar. Y la parte esta que a mí me decía al principio, ¿no? esta parte de colaboración, de hacer red para aprender más y más rápido. Y bueno, pues nos falta, yo creo que en nuestra zona, eso… El, Ahora, ¿quién se va a animar este año a meterse en eco en Rioja? Pues es muy difícil, pero nosotros no hemos ido, ninguna bodega ha ido marcha atrás. Eso también es un, una cosa positiva, ¿no? porque también entendemos que ha sido una cosa absolutamente excepcional. Bueno, sin más, para acabar, quería decir una cosa que me sorprendió mucho el otro día, es un artículo que encontramos que se publicó en marzo, que es eh, el mildiu lo causa un omiceto. ¿Qué es un omiceto? Porque esto es importante. Resulta que un omiceto es una familia distinta a los hongos. O sea que el milio no es un hongo, es un cromista de estos. Que ¿Eso qué tiene que ver? Pues seguro que algún investigador que esté. Los que estaban investigando hace unos años en lo del RNA igual pensaban que no valía para nada. Y mira. O sea, creo, quiero pensar que esta especificidad. ¿Tendrá algunas implicaciones en la, su biología o comportamiento o en esas proteasas que dicen que eh, pelean con la planta y el logo, como para que eh, se abra una vía? de. O sea, eh, el hongo, no es, el mil y uno es un hongo, anda tú, yo, yo me quedé de piedra. Pues bueno, eh, vías que seguro que, que veremos eh, abordar. Gracias por todo, gracias a los patrocinadores, gracias a todos y a todas por invitarme, un placer. Yo espero que el año nuestro, cuando acabe el 2021, estemos así, ¿no? ojalá, eh, parece que pinta mejor, pero bueno, ya vendrá otro lío, que seguro que… Eh, sin, sin más, muchas gracias por vuestra atención y un placer.